Los, los letrados...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 O sea, previo además. Yo, por ejemplo, no entré con los tres años de ejercicio. Hay otra forma de entrar, que es teniendo, habiendo firmado al menos 30 procedimientos eh, a lo largo de tu trayectoria profesional. Y yo entré así. Yo en el primer año entré hice 30 procedimientos míos y el Colegio de Abogados consideró sí, bueno, que estaba apto para. Lo que hablamos de gente que ya tiene una experiencia y una veteranía Exacto. Es decir, no es que te pongan una materia, No, no, lo lo no, lo en no, no, no, no. Y además, los abogados del turno de oficio, eh, dentro del ejercicio, igual que los procuradores, eh, es una figura pública. O sea, realmente los letrados hacen.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 Lo hemos dicho, y te acuerdas que tú dijiste, dije, ahí donde sí. estás sentado dijiste, esto se ha resuelto, pero a partir de ahora van a empezar, Va en, en ala, eh, en Claro, escala. como fichas de dominar, claro. coño, yo por qué no, y los jueces, la señora del barco lo Pero era día, razonable, la y tal, porque, lo que yo decía, es decir, si razón, tú a un, a un letrado de la Administración de Justicia, secretarios judiciales, para que mucha gente no se entienda, es decir, le estás subiendo el sueldo,